En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología con Claudio Cornejo. Bueno, precisamente nos tomamos la vida con psicología pues ya está con nosotros en contacto Claudio Cornejo a quien agradecemos la gentileza de acompañarnos acá en nuestro trasnoche de la radio. Tanto tiempo tiene Claudio, ¿cómo está usted? Tanto tiempo, pero bien, bien, bien, aquí trasnochando día sábado, qué mejor que con todos este los auditores que y telespectadores que ven el programa, así que no estoy solo. Somos hartos el día Oye, sábado, así que mejor. Claudio, ¿cómo está la salud? Me estuve preocupado por usted hace algunas semanas. Sí, eh, todo bien. Tuve un tercer infarto, tuve en 2014, 2018, y ahora en, en los primeros días de, de febrero. Con dos operaciones ahí, pero destapando y poniendo STEM, que, que son los expertos que hacen eso, tampoco poco rato vivo bien, y después eh, con quiénes ejercicios, peces, un montón de cosas que, que me van haciendo que el corazón se reactive con mucha fuerza. Así que en eso, se me hace susto, pero estoy sano. <risa> Gracias. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Claudio Cornejo está con nosotros, nuestro psicólogo que ha sido panelista por muchos años en el Tranoche de la Radio, también auditor. Bueno, yo creo que este programa tiene una ventaja. Muchos de los panelistas, los colaboradores son auditores del programa, por lo tanto entienden un poco la dinámica de vivir de noche y al público que nos convoca. Eh, desde hace mucho tiempo, eh, Claudio, bueno, en el Tranoche hemos sido testigos eh, de cómo la delincuencia ha ido avanzando, avanzando a pasos agigantados. Lo, lo que antes era la excepción de una encerrona o un portonazo, hoy día ya casi nos llama la atención. Eh, eh, la, la, hace un tiempo atrás pensar de que, de que en Chile hubiese sicariato es eh, un tema que, eh, que nosotros nos, nos, nos ponía los pelos de punta. Hoy día aparece gente muerta en distintos lugares. Y hay mucha gente que de una u otra manera tiene un contacto. Eh, con la delincuencia y estos hechos violentos que vulneran la intimidad de las personas. Y esto tiene que tener un efecto sociológico y psicológico tremendamente importante en cada uno. Ya, ya sea uno víctima de una encerrona, ya sea le entren a robar a la casa con uno al interior, o en su efecto llegar a la casa y no encontrar nada, ¿no? Sí. En eso, el 6 de enero 20 para las 8 de la mañana yo tengo que trabajar con mis de personas. Y mi mis me quitaron el automóvil, y todo lo que significa por estos momentos, por suerte, bueno, con pistola, una talla a la porta, los tipos nos lo dijeron, nos dijeron de vato, puedo decir que fue pues, eh, casi pacífico. Pero lo que significa el susto, que acá con mucho, como durante alto rato, pero es cierto, es cierto, estamos todos expuestos ¿verdad? a esos niveles de tensión, de, de ansiedad, de estrés es un temor permanente eh, nadie puede ahora andar eh, libre eh, porque una cosa es que los medios de comunicación, que habla mucho todas las, de todas las situaciones, pero eh, antes uno decía, sí, pasa por allá a lo mejor exageran pero cuando uno se da cuenta que te pasa al vecino te pasa a ti, pasa en la esquina de tu barrio y tu barrio era tranquilo y cuando sabes que hay un muerto no allá lejos, sino que en la otra cuadra que obviamente vamos llegando de, de esa angustia constante que se percibe. Y dentro de la consulta he atendido muchísimos pacientes post pandemia, pero que el gran temor es salir a la calle. Eh, eh, Claudio, eh, cu cuando hablamos un poco de, de este tema que es tan íntimo, ¿No? Que dice relación con la con, con la seguridad. Eh, Uno cree sentirse tranquilo y seguro en su casa, cuando ya le es vulnerado, cuando uno va en la calle y con todas sus cosas en el auto, para la pega, en fin, y, y te obligan a bajar, y casi te llevan al niño que estaba al interior del auto, y te roban de, de, de golpe y porrazo, eh, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo hacemos para trabajarnos nosotros y poder superar eso? Porque tenemos que seguir viviendo, tenemos que volver a, ojalá, a la naturalidad lo más rápido posible, pero no es tarea fácil, ¿no? No, no, no, no es fácil... Pensando que, como dices tú, te vulneran hasta con más en la calle, ya, pero que entren a tu casa, que, que te maltraten, es decir, que hayan disparos, que haya personas heridas o fallecidas, es una conmoción bastante importante. Eh, la mayoría de las personas que con alguna secuela, algún trauma emocional, que obviamente lo va a hacer que, que tengan pesadillas, tensión del sueño, mucha angustia, eh, un por descontrolado y, y tiene una base, entonces, en esos casos eh, siempre es bueno pedir alguna ayuda porque como dices tú, hay que volver a la normalidad lo más pronto posible, porque hay que cumplir con las labores del trabajo la familia, la... en fin eh, uno es el sostén de la familia y si uno queda mal eh, todo se perjudica transmitimos el miedo a los familiares los familiares se preocupan por uno entonces, en esos casos, cuando uno ha pasado una semana, dos semanas y uno con ese nivel de angustia, bueno eh, asesorarse psiquiatra, psicólogo eh, me la ayuda antes de que eso se cronifique porque en la medida que el miedo aumenta, se va perpetuando y eh, el cerebro una parte del cerebro que tiene que ver con la amígdala cerebral, eh, se va alimentando del miedo y, y eso se va haciendo mucho difícil en cambio si se enfrenta en los primeros días buscando alguna alternativa de acuerdo al tipo profesional Pablo Buda eso va a tener un mejor pronóstico y va a ser eh, lo relevado en principio de mejor manera hasta cuando tengamos la distancia necesaria para poder eh, continuar con nuestra vida humana. Ahora, eh, quienes somos adultos y en algún momento tuvimos un, un, algún incidente en la vida y no lo tratamos, suele generar una suerte de trauma, digamos. Uno queda con esa cosita, con esa espinita permanentemente por mucho tiempo. Eh, ¿Cómo podemos hacerlo hoy día? para evitar que nuestros hijos son víctimas de este tipo, testigos de esto, eh, eh, o, o son partícipes de este tipo de hechos, no les quede esa espinita, digamos, en primer momento. Yo recuerdo, por ejemplo, una, una película maravillosa, La vida es bella, donde, donde el padre generaba toda una dinámica para que el niño no sintiera el horror que estaba viviendo. Eh, y yo creo que ese hijo, de ser verdad la película, lo reconoce en el futuro. ¿Cómo lo hacemos hoy día para que nuestro hijo, cuando anda en la calle, no ande angustiado? Porque un auto se para al lado, digamos, en un semáforo, ¿no? Bueno, por un lado está la normalización que le hemos dado a, a todos estos instrumentos, Como se tú, ¿eh? hay balas en todas partes, entonces la gente dice, ah, yo pensaba que están disparando y no había muertos. Si la gente está acostumbrándose a que hayan disparos, a que hayan armas en todas partes, en el mercado oeste, ¿no es cierto?, La película que uno ha visto. Y es tan común y ese es el riesgo de normalizar la muerte, normalizar el asesinato, normalizar la violencia como pan de cada día y ya no importa tanto lo que pasa a los demás. Eh, ese es por, por un lado. Por otro es cómo preparar a los niños de no sentir que eso es normal, pero también que tengan habilidades para enfrentar, que es lo que sabemos siempre, ¿no es cierto?, no poner resistencia. Por otro lado, si me toca vivir la situación como adulto o como niño, como familia, eh, lo primero en, en el primer momento es llorar juntos. Es expresar el miedo juntos. No se requiere aquí papás ni mamás valientes, sino que papá y mamás que lloren expresen con la medidas suficiente para no eh, terminar llorando eh, a los niños, pero sí para dando confianza a que los niños puedan llorar y expresar su tumor es así entonces como los niños van a poder canalizar van a poder expresar su miedo y es ahí cuando los padres también pueden orientar y comprender lo que está pasando cada niño cuando se contactan con el miedo con, con, con la angustia eh, pero lo captan desde los padres y se produce un, una fuerza interna como familia que permitir salir a todos adelante y además los niños están aprendiendo que también tienen que pensar lo que les pasa a partir de lo que ven de sus padres y que la tendencia es ya, disimulemos frente a los niños que está todo bien que está todo perfecto y, y lo que estamos haciendo es cerrar los canales para que el niño pueda pensar bien ahora los niños más pequeños al expresar su miedo no eh, hablando necesariamente del niño sino con cambios de ánimo alteraciones el sueño eh, colitis, y eh, se van a defecar si son más chiquititos y si ya tienen control de filtros ahora lo están haciendo, se van a ordenar en la noche, eh, van a andar irritables y eh, decir no van a necesariamente tengo miedo, papá, mamá, mamá, porque pueden ser más chiquitos de, de, de lo que pueden eh, transformar un en lenguaje, cinco años, seis años, siete años incluso. ya a los ocho años ya el analizando un poco lo que le pasa, y diciendo cosas. Más chiquitito pueden decirlo, pero tienen la conciencia de, de nosotros como adultos de poder dimensionar, poder expresar el panel, ahora ustedes entienden. Entonces, yo creo que la primera medida bueno. es compartir la emoción juntos, eh, pedir ayuda a psicólogo, a psiquiatra, juntos, no por separado, que no la pareja a fin de que el psicólogo eh, facilite la comunicación y la liberación de las emociones. Eso genera sensación Uy. de cuerpo, familiar, para abastecer como se llama. Estamos conversando con el psicólogo Claudio Cornejo, Hasta ahora acá en el trasnoche de la radio. Eh, eh, ¿Es bueno, por ejemplo, eh, uno poner las noticias en la televisión a eso de las 21 horas es eh, ver una cantidad de cosas que de pronto sobrecoge, digamos, y la gente que no, no está eh, firme del punto de vista emocional eh, le va a golpear fuerte, ¿no? Eh, eh, es bueno a, a, a enfrentarse a este tipo de realidades permanentemente, ¿no? Yo creo que es nefasto porque eh, primero gran cantidad de minutos eh, se refieren a hechos violentos donde uno se va asustando eh, se van nutriendo de sensaciones negativas no lo mismo que como hacías tú eh, eh, tomar lo negativo como positivo porque la vida es bella pero hay que tener una profundidad tan profunda que transformar lo negativo en positivo pero eh, los medios de comunicación, las noticias, porque, eh, no están centrados en, en transformar lo negativo en positivo, sino centrar, entre más cruda la realidad más puntaje hay. ¿eh? Pero creo que como dices tú, la idea es manejar seleccionar las noticias, seleccionar eh, espacios, hay gente que le gusta ver el deporte, hay gente que le gusta ver el tiempo, ver el tiempo hay gente que le gusta ver en el verano los balnearios, en el o sea, pero la parte roja, eh, cambiar, usar otra cosa, y quizás usar otros medios de, eh, de comunicación que no sean los típicos, en donde podamos filtrar la información que queremos. Porque es una forma de también mantenernos eh, lo más sanos posible. No tiene sentido que estemos recogiendo angustia gratis, si ya sabemos cómo es la realidad y alimentando la de esa sensación de, de que todo está perdido y, y esa sensación de miedo que se va instalando en nosotros. Oye, el, ¿el miedo es una sensación sana o no, Claudio? Me da la sensación, te lo pregunto, pero eh, eh, el miedo nos permite cuidarnos. Eh, pe, pe, ¿Pero hasta, cuándo el miedo ya pasa, digamos, a ser complicado en nuestro desarrollo diario? Eh. Tiene que ver, como dices tú, el miedo es sano, porque es un organismo de defensa que todos los animales tenemos. Y, y cuando digo animales es porque está más allá de la racionalidad, sino que está conectado con el instinto de supervivencia. alguien le tiene miedo a una araña y no va a gritar, eh, pero si que ve una araña algo más fóbico, ¿no es cierto? Alguien puede tener miedo a ratones. Todos tenemos miedo a los ratones pero uno sabrá enfrentarlo, disimulará, pero si alguien se sube a la mesa entrando estéricamente, eh, ya eso hace muy bien, en donde no puedo vivir tranquilo porque ciertas experiencias traumáticas se activan, y es ahí donde estamos hablando de alguna cosa más compleja, patológica, o que simplemente no nos deja vivir tranquilamente, ya que andamos siempre conectados con recursos que se nos puede activar en algún momento, puentes, ascensores, eh, si a asaltaron y sigo cinco meses dos años con el miedo al asalto, ya es patológico, porque en teoría el miedo tendría que ir desapareciendo para volver a la eh, digamos de manera natural, volver a la cotidiano. ya que esa área del cerebro empieza a descender en la medida que desciende va descendiendo el estrés y vuelve a retomar vida pero cuando el miedo está activándose en cada momento se activa el estrés y al activarse el estrés pierdo la capacidad nacional del poder controlar desde mi voluntad las emociones entonces, cuando Claudio, no puedo eh, ah, cuando ¿sí? pasa mucho rato mucho tiempo y el mío está ahí tengo que pedir alguna ayuda para poder para la Claudio eh, ¿alguna, algún link eh, punto de contacto para poder hacerle consultas directamente para abordar esto y otros temas porque son yo creo eh, en la sociedad moderna y en el Chile de hoy fundamentales, ¿cómo lo pueden ubicar? Bueno, pueden eh, entrar a, a YouTube, Claudio Cornejo, y ahí están mis contactos, donde aparecen tus programas. Por eso te piden entre los programas, porque ahí, como digo, Radio Bio Bio, eh, Mauricio Barriento, a una versión, y ¿qué es este programa. Pero también hay Claudio Cornejo, psicólogo doctoral, con bueno, el Claudio Cornejo, psicólogo, y en Google aparece el, mi dirección, mi WhatsApp, el teléfono Entonces pueden escribirme directamente a WhatsApp, no hay ningún problema en conversar estos temas con quien lo desee porque siempre es importante tener una visión distinta. Claudio, le quiero agradecer a la gente que ha acompañando, muchas gracias. ¿eh? Gracias a ti y gracias al auditor por escuchar esto, así que...